Muchas gracias, muchas gracias, hasta la próxima. Sus amigos de Mariachi Internacional, Águilas de Oro, sí señor. Un fuerte aplauso al Mariachi Águilas de Oro, que 85 años me está comentando Don Rubén Bárcenas, que viene desde su papá, venía a cantarle las mañanitas que se echen otra canción, Apláudame para que se echen otra canción. Ese fuerte aplauso al mariachi Águilas de Oro, 85 años, tocándole sus mañanitas a la preciosa sangre. Gracias, don Rubén. Si nos lo permiten los compañeros. Y nos vamos con este bonito tema, y eso se llama Por Amor. La persona que ya tiene 16 años más o menos aquí dándole sus mañanitas a la preciosa sangre de Cristo. E Amém Gracias a Dios, gracias a María que nos ha dado licencia de llegar a un nuevo día. Cantamos